Hola, estamos aquí en el Centro Multidisciplinar Crea Valores con Artes y os voy a presentar las novedades para esta temporada a partir del mes de septiembre hasta diciembre. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Pues a ver, vamos a clasificar nuestro tiempo en el centro en dos horarios diferentes y clasificado para distintas edades. El horario por las mañanas que será de martes a viernes, de nueve y media a una y media. Y en ese horario nosotros vamos a tener cursos, talleres, eh, tanto para personas individuales como para grupos. Eh, parte de esos cursos, como por ejemplo el de curso de reciclaje medioambiental para monitoras de ocio y tiempo libre, eventos y fiestas que es de 50 horas, ese pues va dirigido evidentemente a monitoras de ocio y tiempo libre, eh, para eventos y para fiestas que quieran aprender a reciclar materiales que no tengas esos conocimientos y quieran ampliar eso. eso ampliar conocimientos, mejorar su currículum y, y a, aprender a hacer cosas variadas con distintos materiales, papel maché, reciclaje, macramé, cosas variadas para que luego donde ella trabaje en su empresa o si va, está buscando trabajo para mejorar su, todavía más su currículum. Y bueno, pues si lo hicieran a través de la empresa de tres, a, a partir de tres empleadas se les haría un descuento a mayores por enviar sus empleadas aquí a hacer la formación esa. Y, y la verdad es que les saldría, pues eso, bien de precio, porque aparte de tener un precio muy asequible... Eh, contamos con bonos que se pueden utilizar para los cursos, con un descuento ya incluido en los bonos. También vamos a tener el curso de 30 horas que es de eh, activación de nuestra creatividad. ¿Y por qué este curso? Porque es interesante. Porque hay muchas... Bueno, Mucha gente, no todos tenemos las capacidades para desarrollar y, a, y realizar todo aquello que queremos. Lo que pasa es que algo que nos bloquea es el miedo y el, el sentido del ridículo. Hay muchas personas que por miedo a, a hacer el ridículo pues no hacen ciertas cosas, no se atreven a hacerlas. Y eso los bloquea, los frena a desarrollarse e incluso a hacer aquellas cosas que le gustaría hacer por miedo a hacer el ridículo o porque mmm, tienen miedo escénico, por ejemplo, a cantar, a recitar, a hablar delante del público pues eso es lo que vamos a hacer, vamos a desarrollar nuestras capacidades a través de la creatividad y vamos a hacer diferentes temáticas y diferentes actividades variadas para que vosotros desarrolléis todo lo posible, vuestras capacidades, eh, las capacidades eh, de orativa, de comunicación y expresión para el público, para escribir, por ejemplo, personas que a lo mejor que escriben poemas o relatos y les gusta escribir, pero no las dan a conocer a la gente porque les da vergüenza expresarse porque a lo mejor piensan que lo hacen mal pues esa es una manera de eh, sacar hacia afuera esa virtud que la tiene pero le da miedo desarrollarla eh, luego lo vamos a utilizar también vamos a poder utilizar en, esta, en este mismo curso diferentes áreas como es la expresión oral y escrita, la fotografía, el dibujo, las manualidades, las tecnologías TIC, eh, el diseño, eh, diferentes áreas, porque la creatividad abarca un abanico muy amplio de, de recursos y de infinidad. Cuanto más haces, más creativo eres, con lo cual después tienes mucha más capacidad de la que tenías anteriormente y todo es trabajarlo y desarrollarlo y perder el miedo, claro, evidentemente. Eh, este curso está pues dedicado, dirigido, está dirigido a las personas a, a partir de 16 años para arriba y el límite ¿cuál es? Pues no lo pongo porque eso va en cada persona cada uno sabe mejor que nadie lo que puede hacer, porque no es la edad, sino cómo se sienta uno. Si tú te sientes capaz de hacer pues cualquier cosa, la edad no te va a frenar. No es un límite la edad. Nosotros somos los que nos ponemos límites. Las capacidades nunca nos limitan, somos nosotros mismos los que nos limitamos. Y prueba de ello mi ejemplo a ver, yo cuando era pequeña y empecé a escribir poesía, pues la escribía, escribía pequeños poemas y luego poco a poco los fui haciendo cada vez más grandes. Y nadie me enseñó a recitar. Yo lo que hacía era, coger, cogía de aquella, en la época en la que empecé a escribir, había los cassettes, las cintas de cassette para grabar, ¿no? Pues cogía la cinta, la ponía a grabar y yo leía, recitaba el poema que había escrito lo recitaba una y dos veces y tres y cuatro, las grababa hasta que yo veía que tenía un tono adecuado, eh, eso también a la vez te ayuda a vocalizar mejor, a gesticulizar mejor para recitar, coger un tono de voz adecuado para ti, dar pausas, las pausas concretas y adecuadas en dichos momentos… Con lo cual, eh, fue todo eh, autotrabajado por mí misma y eso pues tiene su valor. Vosotros podéis hacerlo y no tenéis que poneros límites, solo de tener ganas de eliminar esos límites y esas barreras que os frenan. Porque aparte, cada virtud y cualidad que nosotros tenemos y la desarrollamos, nos ayudan a ser mucho mejor personas. Porque nos sentimos más felices, más desarrollados y más capaces. Y estos van a ser algunos de los cursos. También vamos a hacer este que veis aquí que como podéis buscar en Youtube tengo los tutoriales creados en mi canal de, de un 777 y es una arte una arte ancestral de hace más de 3.500 años pero que también es una técnica, porque la arte sin técnica pues no sería posible porque todo tiene que llevar o seguir unos pasos, unas normas, unas reglas unos conceptos y para hacer esto, aunque es sencillo necesitas tener un conocimiento básico para poder hacerlo, desarrollarlo y llevarlo a la práctica y es lo que vamos a aprender a hacer esto es el Jin yasu es una arte japonesa como os dije, oriental de hace más de 3.500 años que nos ayuda a autocurarnos, autosanarnos y equilibrar nuestro cuerpo, mente y espíritu. ¿Y por qué es importante que aprendamos a hacer artes y técnicas como esta? Porque nosotros, aunque estamos creados de carne y hueso, eh, somos energía. Nuestro espíritu como tal es energía, ¿no? Cuando nos morimos, supuestamente... Nuestro espíritu se va del cuerpo y se va por ahí a pasear, a viajar, a lo que sea nos dicen que se va a la tierra, al cielo, otros que se va al infierno, bueno, eso cada cual lo que crea, ¿no? Pero ese espíritu es energía y nosotros funcionamos a través de energía Nuestro cerebro funciona a través de la energía que nosotros le metemos cuando comemos la transformamos en energía que el cuerpo, la mente necesita para trabajar y para funcionar, para poder caminar, hablar, andar, correr, reír, soñar, escribir. Necesitamos energía y somos energía para todo. Entonces, a veces la energía eh, se estanca por motivos, eh, pues a ver, por los bloqueos, los miedos que yo os comentaba anteriormente los miedos siempre bloquean y nos bloquean también la energía eh, las situaciones a veces que se pasan circunstancias de la vida que tenemos eh, problemas, enfermedades en la familia que si un hijo está enfermo que si mi padre está enfermo que si mi madre está enferma que si tiene esto, que si tiene lo otro que si no tengo trabajo que si estoy en paro, esto, lo, aquello eh, al final eso lo que hacen es las situaciones de estrés que vamos acumulando, generando y viviendo a lo largo de cierto tiempo, continuadamente, nos generan eh, un estancamiento físico, e emocional, psicológico y a la larga también económico, financiero y sentimental, porque nos bloquea a todos los niveles. Y lo que tenemos que hacer es desbloquearlo y lo podemos hacer fácilmente porque esta técnica, el yin Siyasu, yasu, que este es el toque sanador pues lo que tenemos que hacer es facilísimo a través de los dedos de nuestras manos que son cinco, más la palma de la mano y luego unos, unos puntos que se llaman cierres energéticos eh, que lo que hacemos es posicionar nuestros dedos de nuestras manos, por ejemplo este sería uno, que sería la sexta profundidad, que es la palma de la mano. Y esto es un regulador eh, total, con lo cual estamos regulando, equilibrando cuerpo, mente y espíritu a la vez. Evidentemente tenemos que seguir eh, esos pasos, que sería canalizar nuestra respiración, que la respiración nos hace mucho. Ya que la misma respiración nos está renovando esa energía. Nosotros cuando respiramos, cogemos aire por la nariz, que es aire limpio, y soltamos lo que tenemos dentro. Todas esas cargas las vamos soltando a través de la respiración, purificamos y vaciamos. Y entonces, entre la respiración los cinco dedos de la mano más la palma que son seis profundidades más los cierres energéticos más luego los mudras que los mudras pues son posiciones que se hacen con cada dedo de las manos eh, cada dedo, con cada dedo podemos realizar hasta 14.400 posiciones diferentes con cada dedo de la mano por ejemplo este sería un mudra lo vemos así esto es un mudra y cada mudra tiene un significado y un momento concreto para realizarlo este también es un mudra lo vemos así y lo vemos así esto también es un mudra esto es un cierre energético y las profundidades pues serían enumeradas desde la primera hasta la sexta sería la primera nuestro dedo gordo, la segunda nuestro dedo anular, este, la tercera el dedo medio, cuarta dedo índice, quinta dedo meñique y la sexta la palma de la mano, esas serían las seis profundidades y pues lo que haríamos sería conocerlas, trabajarlas una por una para luego poder trabajarlas en casa y hacerlo. pues que tengo un dolor que me duele la cabeza pues vas y te tocas el dedo pulgar porque él te elimina migrañas, cefalias, te ayuda a dormir mejor que me encuentro mareada, pues voy y me pongo bien las manos en los pómulos a la altura de los pómulos y eso me ayudaría a mejorar nuestro mareo por problemas de cervicales que a veces se tienen vértigos eh, cosas así, es una explicación pero no me quiero ampliar mucho el vídeo si no me alargo mucho y con esta con la técnica de Jin Yasu, el arte del Jin Yasu, pero tiene su técnica eh, vamos también a trabajar otra arte que es un complemento necesario para esta. Yo lo estoy trabajando y lo estoy llevando a la práctica las dos simultáneamente. Y la verdad que estoy logrando cosas muy buenas con estas dos. Esta hace más de 15 años que la practico y la utilizo. La utilicé con mi padre, teniendo el cáncer. La utilicé conmigo mismo para mejorarme la fibromialgia. Dejé de usar gafas gracias a esta arte y técnica. Y no sea por no machacar la vista, porque la machaco y bien. Yo creo que está más machacada que otra cosa. Pero no necesito gafas. Es cierto que a veces tengo un poco de cansancio visual y con los años se nota, evidentemente. Pero no, no necesito gafas. Eh, y luego, esta otra arte que os digo es el Onoponopono. ¿Os suena raro, verdad? Pues os voy a enseñar cómo se escribe se escribe H, O, una asterisco alto, una coma alta, PONO, PONO, así se escribiría, bueno lo veis al revés, claro, sería, es que para hacerlo al revés me costaría un porrón, así y esta arte es hawaiana, esta es hawaiana, la otra es japonesa esta se basa en romper los bloqueos, romper las culpas, los errores del pasado en modificar, cambiar, mejorar, eh, se basa en el perdón, en el amor y en la unión, con lo cual es una herramienta muy necesaria hoy en día para muchas familias, para uno individualmente, porque a veces esos bloqueos que tenemos no son de ahora, los bloqueos, los bloqueos que tenemos a veces son pues de atrás, de errores que se cometieron en el pasado, anteriormente, no a lo mejor en esta vida, pero sí en otra o incluso de nuestros antepasados porque a veces hay errores que se van eh, teniendo de herencias quedan de herencia por así decirlo de un familiar a otro de padres a hijos y de hijos a nietos a veces queda ese error de herencia y tiene que haber alguien en la familia que sea capaz de romper ese error y romper esa traba y ese obstáculo que a veces obstaculiza a todo el clan familiar. Y es una buena herramienta esta. El ho, ho, ho pono es. Y vamos a conocerla y a trabajarla. Es una técnica, bueno, es una arte, perdón, una arte que también lleva su técnica, que necesita como herramientas la respiración para relajarnos, interiorizar en nosotros mismos y necesita unas oraciones que eh, que se realizan para reforzarnos para mm, subir no, nuestra autoestima para creer en nosotros mismos pero y creer también en el ser superior en Dios eh, en Dios en, ese, en esa creencia que nosotros tenemos como un todo nosotros representamos y somos parte de ese todo, de la materia es, es como el dios universal, es que es un dios universal ¿no? entonces el Pono Pono Pono lo que hace es que creamos y que sintamos la energía a través del todo, que nosotros seamos parte de esa energía que está fluyendo en un Universo y que todo fluya y se canalice y se sincronice porque somos energías que estamos en diferentes sitios pero estamos sincronizados cuando una de ellas está eh, descontrolada y descompensada, las otras también se descompensan y se descontrolan. pues eso es lo que vamos a aprender a utilizar y a conocer y cómo hacerlo. Y lo vamos a hacer en estos tres meses, desde de septiembre hasta diciembre, vamos a tener cursos variados y, de, y diferentes. Entre ellos están estos tres que os acabo de comentar. Que bueno, estos van a ir juntos, el Onoponopono y el Jinchiyashu. Los vamos a hacer juntos porque uno complementa al otro Y el otro ayuda al otro Son, creo que, ideales el uno para el otro Se complementan muy bien Es como una pareja cuando se lleva muy bien Y se complementan el uno en el otro Pues hay, hay una fusión muy buena, ¿no? Pues esto es igual Y luego, por las tardes eh, De 4 a 8, vamos a tener actividades para niños eh, después de que bueno, salen del colegio a la mediodía pues luego tienen un tiempo pues bien para hacer actividades o bien también para estudiar. pues aquí vais a, poder ten, vais a tener la oportunidad de hacer actividades y hacer vuestros deberes porque aquí tenemos también ordenadores para refuerzo del colegio, hacer vuestros deberes eh, consultar cosas en internet, y utilizar las tecnologías TIC bien usadas, sin andar en redes sociales que no tenéis que entrar porque o no sabéis utilizarlas y no debéis hacerlo, porque a veces es mm, peor lo que recibes que lo que das. Y si sabes utilizarlas, las redes sociales son buenas, pero hay que saber cómo utilizarlas. Y entonces, pues eso, tenéis aquí ordenadores, aquí hay uno y allá en el aula hay tres más. En la aula que tenemos. Y podéis usarla bien para hacer los deberes. También las vamos a usar, los vamos a usar para los cursos y talleres. Vamos a ta hacer cursos de edición de vídeo y multimedia. Vamos a hacer talleres de creación de una revista eh, de valores y de cuidado y respeto a los animales para adultos y para niños una la haremos en el horario de los niños y la otra haremos un curso eh, de tecnologías TIC uso de tecnologías TIC para, para las escuelas y las aulas para fomentar los valores eh, los valores del cuidado y respeto del medio ambiente los valores del cuidado y respeto de nuestras mascotas y los valores en, total, en su totalidad tenemos que conocer un poco los valores para saber qué significa cada uno y luego haremos eh, creaciones literarias eh, de imagen y sonido haremos una mezcla de varias y utilizaremos también el dibujo el tipo te veo para hacer creaciones con los niños que sean divertidos y que a la vez aprendan porque es importante que hagan cosas divertidas para aprender es como mejor aprende y bueno, eso es un poquito lo que vamos a hacer y los precios que tendremos pues bueno, los precios van a funcionar de la siguiente manera tenemos bonos que hay desde 5 horas hasta 25 horas esos bonos tienen un precio, pero que ya tienen implicado, añadido a mayores un descuento y para personas que vengan de centros, de empresas por ejemplo, monitoras de hoy y tiempo libre de eventos y fiestas las personas que vengan, más de dos o tres personas de la misma empresa se les hará un descuento, una bonificación y también puede que se le haga, si tienen niños, un descuento en las actividades de ocio por las tardes para los niños, también se le haría, con lo cual estarían ahorrando por dos lados a la vez, porque a lo mejor luego por la tarde trabajan y necesitan dejar los niños en algún sitio, pues bueno, aquí podéis dejarlos, vamos a hacer cosas variadas, vamos a aprender a hacer materiales caseros como es la pasta de relieve, o sea, la pasta de modelar polimérica casera. Vamos a aprender a hacer eh, pintura eh, de gel casera, eh, pintura eh, en 3D también casera, con materiales caseros muy conocidos que no dan ningún problema, ni dan alergias, ni son tóxicos, ni nada. Y, y luego, pues eso, haremos... Eh, mogollón de cosas, juegos divertidos, tenemos eh, películas de DVD, música, tendremos también karaoke que tenemos para hacer karaoke aquí, los niños, eh, tenemos libros de diferentes áreas, tenemos de dibujos eh, para aprender valores, tenemos... Eh, libros de preguntas y respuestas que ahí también vamos a utilizarlo para hacer vídeos y creaciones en el que los niños colaboren y vamos a hacer también algo de talleres de botánica pero de una manera súper creativa y original de forma que hagamos un juego en el aula y ellos aprendan conocimientos y aparte los relacionen la botánica relacionado con el ser humano que tiene en común. Así que os espero aquí, en Centro Multidisciplinar Crea Valores con Artes. ¿Y dónde estamos? Estamos en la calle Aragón 211, Vigo. ¿Y cómo podéis poneros en contacto conmigo, con nosotros? De las siguientes maneras. Bien, por correo electrónico, que es son los siguientes. Rosa María 918 arroba gmail.com o bien creavaloresconartes arroba gmail.com También podéis hacerlo a través de las redes sociales en Facebook en rosa maría González Álvarez y con creavaloresconartes e Instagram con la misma eh, dirección que sería ludo valores con artes y en la página web la página web está localizada en webnode.es y como la buscáis de la siguiente manera tenéis que escribir tal cual os lo voy a decir que sería ludoteca guión Normal, guión Medioambiental, guión Crea valores con artes, todo junto Guión y guión Formación punto webnode es Bueno, de todas formas os lo voy a poner ahí escrito para que lo veáis mejor Vale Y nada, nos veremos aquí en el Centro Multidisciplinar Crea Valores con Artes. Y por cierto, también vamos a hacer cumpleaños. Las personas que quieran realizarle sus cumpleaños, los cumpleaños a sus hijos, pues aquí podéis solicitarlo con antelación, preguntar los precios, que también hay precios muy, muy, eso, muy adecuados y con algún regalo aparte para el niño que haga el cumpleaños y los horarios o las fechas, los días que estén libres, porque tenemos que ver que si hacemos unas cosas por la mañana, otras por la tarde, tenemos que buscar un hueco que esté vacío o hacer lo que esté vacío. Con lo cual, eh, eso, os ponéis en contacto ante, con antelación y así pues lo hablamos y vemos pues cómo queréis hacer el cumpleaños o lo que queréis que se haga. Hay opción de añadir un monitor que venga de una empresa externa eh, pues con el personaje que le guste al niño, imaginaos que le gusta pues Mickey Mouse pues ese, ese monitor pues va a venir vestido de Mickey Mouse va a estar con vuestro hijo una hora aquí, Él va a hacer karaoke, juegos y sobre todo va a estar con él en la entrega de los regalos y el apagar la tarta. Bueno, la tarta no se apaga las venas de la tarta, pero la entendéis muy bien, ¿no? Y, y bueno, eso por un precio módico que sería de 25 euros la hora, a más del precio del cumpleaños. Y, y bueno, pues aquí haríamos luego también actividades, re, alguno de reciclaje, para que los niños se conciencien en el reciclaje, que es muy bueno. Y, y nada, pues aquí estoy y ya sabéis, me buscáis. También podéis encontrarme en las páginas amarillas, eh, como Centro Multidisciplinar Crea Valores con Artes. O Crea Valores con Artes. Buscáis Crea Valores con Artes y os aparece Páginas Amarillas. Ahí tenéis ya, ya todo sin tener que andar a buscarlo por separado. Tenéis la página web, el enlace a la página web, tenéis fotografías, tenéis los correos electrónicos, tenéis los teléfonos, que nos los dije. Y tenéis todo, eh, Instagram, Facebook y YouTube los canales de YouTube, Facebook, Instagram, así que ahí me buscáis, ¿vale? Venga, chao.